parece que no se mueve, vamos ahí está, toma ese está bien, ahora sí, ahora sí ahora se mueve, a ver si tenemos suerte y que la le... podemos apizar ahí, vamos ¡Oh, oh! cañón de riel ahí está pues aquí vamos a aterrizar un momento y cojo esta tienda la hago mía eso es y yo creo que la voy a cambiar por el spray ahí está y nada, y nos la llevamos y vamos a montarla en en el campamento el campamento puesto avanzado Io, de los siete. pues nada, vamos para allá Vámonos. Te, te, te, te, te, te, te, te, A Ahora, aparcado. Vamos aquí corriendo. Hops. Eso es. Y la tiramos aquí mismo. Ahí está, montada. Misión hecha Ahí oímos tiros Vamos a ver Vamos A ver Ahí Otro Ahí está Vale Y ahora esperamos Tiene que venir Con el que se estaba peleando A recoger La basura que ha dejado este A ver a ver, vamos. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Joder! La mira térmica mola. Pues recogiendo aquí cosas... ¡Ostras! ¡Mira! Las ratas siempre acuden a recoger la basura. Me quieren quitar mis cosas. Vamos a ir por aquí a ver si no nos ve Yo creo que no nos ha visto Vamos a ver Mira, mira ahí como recoge ¡Eso es mío! Vamos, ah, vamos. venga Vamos, ahí está Y <ríe> a ver este ah, Vale, vale Aquí... Ahí va... Vamos... Ahí está... Joder... Pues vamos a ir corriendo por aquí... Porque ya solo... Solamente nos queda este... A ver si con la mira le puedo dar un par de tiros... Ahí está... Otro más... ¡Vamos! Bien, vamos. Tres, ah. Complicado ahí, eh. Nah, cago en... La nah, recarga no me deja, no me deja. Vamos. Hostia, la zona. Vamos. Deslícate. Eh. No. Vamos. Vamos. Ah, la escopeta, la escopeta. Vamos. Venga. Lo tuve yo, vamos. Vamos. Vamos. ¡Ah! <risa> victoria <risa> Ahí está Debuti